Bienvenidos a un vídeo más de esta sección, Escuchando al cuerpo, y en esta ocasión no vamos a hacer una descodificación, sino que vamos a hablar de un conflicto, una, un debate que hay entre eh, diferentes corrientes dentro de este mundo que podemos llamar el psicosomático. Bien, el plaza, la parte de nuestra mente, nuestras emociones, nuestra psique, con las transformaciones físicas que llamamos síntomas o enfermedades. Eh, la biodescodificación eh, alega que ella proviene de la nueva medicina germánica. La nueva medicina germánica está en la base del de conocimiento que transmite la biodescodificación o la biografía tal, o la descodificación biológica, hay un montón de ramas, y eh, los que provienen de la nueva medicina germánica estricta tienen como un conflicto bastante importante con todas esas ramas porque dicen que no son eh, las oficiales y que además están retorciendo, tergiversando eh, la información o el conocimiento original de Hammer. Bien, conmigo, como siempre, está Rosy. Hola, Rosy. Hola, Paco. ¿Qué tal? Bienvenidos todos. Y eh, me gustaría conversar con ella pues un poquito sobre este tema, que a mi entender es un conflicto que se genera un poco gratuitamente, ¿bien? Y también por no querer entender algo. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cómo has entrado en contacto con, con este debate que existe? A ver, yo lo veo, como en algún momento te comenté, como una perreta infantil. Yo lo siento así. Es como me da la sensación que son dos o, o varios hermanos que uno tiene un juguete y el otro coge el juguete y quiere y el primero no quiere que se lo quite. Una sensación así tengo. Al final es el mismo juguete y podemos estar todo el tiempo o, o peleándonos por él o compartirlo y avanzar todos juntos. Entonces yo lo siento así, yo, yo siento que la base, por supuestísimo, está la nueva medicina germánica y que Hammer hizo un descubrimiento absolutamente apoteósico, el día que nos demos cuenta o, o el reconocimiento que se merece, eh, es una pena que haya muerto y no haya visto ese reconocimiento, el día que se le haga ese reconocimiento será cuando todos tomemos conciencia de, de lo importante que es. Pero en general todos partimos de la misma base, otra cosa es que uno sea totalmente estricto, con lo que es Hamer, las leyes de Hammer, y otro pues empecemos a buscar otras posibilidades, dónde aplicarlo, en qué, en, qué, en qué parte de la vida aplicarlo, al día a día, a, la, a las enfermedades, al cuerpo físico, a la mente, a la psique, realmente da lo mismo, eh, simplemente ver entre todos qué podemos sacar de bueno de toda esta maravillosa información. Ese sería el punto, ¿no? El, la ciencia, la verdadera ciencia se basa en la experimentación y la observación. Y siempre está abierta al cambio. Entonces, hemos caído muchísimas veces en la trampa de las leyes, de descubrir leyes. Y eso proviene del mundo de, de la ciencia dura, es decir, la física. Y esas leyes que se descubrían en un momento, llegaba a un tiempo en el que con otros aparatos, con otras mediciones, con otros modelos, de repente ya no eran tanta ley, sino que se podían modificar o podían adaptarse de otra manera. Entonces, a mí me parece un poco sorprendente que cuando entramos en un mundo en el que estamos buscando cambiar el paradigma imperante, los que estamos en esa búsqueda, en ese cambio del paradigma, luego nos dediquemos a pelear entre nosotros para ver cuál es el paradigma que tiene que imperar ahora. En vez de decir, oye, lo mismo que el paradigma anterior no contempló un montón de cosas nuevas, Hemos encontrado y que nos permiten ver la enfermedad, la biología desde otro punto de vista y nos dan muchísimas más opciones. ¿Por qué ahora estamos cayendo en la misma trampa? ¿Por qué pretendemos que lo que yo descubro es el conocimiento último y no hay nada más allá que se pueda descubrir? ¿Bien? A mí me resulta curioso que, por ejemplo, te argumenten que no, la biodescodificación o la bioneuromoción eh, no son. No tienen el conocimiento correcto porque no han estudiado a fondo a, a Hammer. Porque Hammer pues, tiene un montón de conocimientos sobre todos los temas fisiológicos y tal. Bien, correcto, muy bien, pero lo de Hammer es de los años 80. Y por ejemplo, lo que más se ha desarrollado en el mundo de la medicina o de la biología en los últimos años es la neurología. Ahora tenemos aparatos que nos permiten activar neuronas específicas dentro del cerebro. Eso lo tenía Hammer. ¿Sabía Hammer cómo integrar esa nueva información dentro de lo que él estaba organizando? Y planteo esto de, de la neurología por un caso muy sencillo, que es el de las múltiples enfermedades que tienen las personas con identidades múltiples. Lo que antes se llamaba personalidad múltiple, bien, que ahora el término más correcto es identidad múltiple, eh, son personas que ante determinados estímulos cambia. Parece como que su cerebro activa diferentes identidades. Y cada identidad puede tener enfermedades asociadas que se activan al entrar esa, esa identidad y se desactivan al cambiar de identidad. Solo ese, esa evidencia ya nos está diciendo que la psique está por encima de todo lo demás. Porque, claro, está activando y desactivando los programas biológicos. Luego, no son leyes tan férreas, sino que directamente, porque la mente cambia de estructura, pero cambia de estructura simplemente por activarla. Las estructuras están ahí en el cerebro y se están compartiendo. Pero si se activa una, desaparece una enfermedad. Se activa otra, aparece otra diferente y la primera desaparece la sintomatología. Luego, tenemos que añadir nueva información, no quedarnos en, en los conflictos eh, o en lo que aprendimos en un momento dado. Siempre tenemos que estar abiertos a introducir nueva, las nuevas evidencias que encontramos. Eh, abundando en esto, Paco, me llama la atención eh, lo de las leyes férreas. Si partimos de la base de que somos lo que creemos, cuando utilizamos aquello de férreo, eh, es, como, es, es como programación neurolingüística, si lo piensas. O sea, es férrea, o sea, inamovible, imposible moverla. Quítale lo de férreo y es una ley, simplemente una ley que una vez que, que somos capaces de, de, de subir nuestra conciencia, pues entonces somos capaces de cambiar las leyes biológicas. Entonces, quizás, mmm, eso, como somos lo que creemos, si pensamos que es algo férreo e inamovible, así lo vamos a manifestar, las personas que lo estudian así, lo sienten así, así lo van a manifestar. De todas formas, esto también me llamó, por ejemplo, la atención eh, que la nueva medicina germánica indique que, que la bioneuromoción o, o la biodescodificación no conoce todo el proceso o no, utiliza todo, no, no sabe todo el proceso físico. A mí una analogía que se me ocurre es un ingeniero que diseña un coche, el mecánico que lo arregla y yo que lo conduzco. Yo puedo conducir mi coche, llegar a muchísimos sitios eh, y no necesito ser ingeniero. Entonces, eso no... Eh, a ver, habrá procesos que a lo mejor se me escapen. Pero eh, el fin último es que la persona se sienta bien, que la persona consiga sanarse de, de, de, de sus dolencias o de sus situaciones físicas del día a día. Y si eso se consigue, yo creo que todo lo demás es un discurso que, que, que eso que está entre nosotros. <risa> que nos dedicamos a tu sí, yo no y el otro tampoco. Sí, además ahí tocas un tema muy importante que es, una cosa es el conocimiento de por qué se producen esas adaptaciones biológicas que llamamos enfermedades, ¿bien? y otra muy diferente es la terapéutica. Que es cómo logras desactivar esos programas biológicos. Bien. Y ahí entramos eh, de nuevo en un problema de concepción de la realidad o de información. Si una persona eh, no contempla que las emociones se pueden liberar completamente y entendiendo emociones como la red neuronal que se activa en determinado momento y te hace sentir determinadas cosas. ¿bien? Las emociones no son algo etéreo, es algo que está codificado en nuestro cerebro, es biológico. ¿bien? Si esa emoción se puede desactivar, esa red neuronal se puede desconectar, ¿bien? puedes eliminar completamente un programa biológico. Y eso es lo que te da la consciencia. La consciencia es permitirte darte cuenta de que eso está ahí y utilizar las mismas reglas que maneja el cuerpo para lograr esa transformación. Y la capacidad de cambio es tal que, eh, por ejemplo... Hay evidencias con niños que han tenido ataques epilépticos muy fuertes durante su infancia en los que se les, a los que se les ha estirpado un hemisferio del cerebro, el hemisferio izquierdo. Si eso se hace con pocos años y con la estimulación suficiente, esos niños vuelven a hablar y especializan una parte del hemisferio derecho para el habla. Esto nos tiene que hacer ver, bueno, ya lo primero es, oye, y todos esos reales que estaban en el hemisferio izquierdo, ¿dónde van? ¿Qué pasa? Que esa gente ya no tiene esas enfermedades, no tiene sus patrones, o es algo que en el fondo son codificaciones que se extienden por todo el cerebro y son redundantes. Toda esa información puede que nos falte. ¿Bien? Entonces, volviendo a con lo que empezaba, una cosa es saber cómo funciona el cuerpo y otra cosa es saber cómo resolver ese programa. el cuerpo Y esa... Esa parte me parece que la nueva medicina germánica no la ha estudiado para nada, muy poquito. Y también en las otras corrientes, bien la codificación, bien la neuromoción, poco a poco se van adentrando en ese campo. ¿bien? Pero tampoco tienen tan claro esa liberación completa que se puede hacer del programa. Esa eliminación de las emociones que mantienen la estructura, más toda la estructura de creencias que bloquea el cambio, o que puede eh, resistir, hacer que se resista el negro a A mí también me llama la atención en... Eh, la, la nueva medicina germánica dice que, que, que la bioendormoción, la biodescodificación, de parten de la base de que la emoción es el inicio del conflicto, ¿vale? Entonces, la emoción es la que dispara todo, toda la... Y que ellos dicen que no, que la nueva medicina germánica lo que dice es que la emoción viene después, que es una consecuencia del conflicto. A mí me llama la atención, de hecho voy a leer el texto de una entrevista que se le hizo a Hammer, porque me llama mucho la atención. Hammer decía, pero entonces sucedió algo terrible, mientras dormía en un bote, mi hijo Dirk fue baleado, sin razón, por un loco, un príncipe italiano. Esto fue para mí un choque terrible, terrible, mira las palabras que utiliza, repentino e inesperado y me sentí incapacitado para reaccionar. Los eventos o conflictos cotidianos no nos pillan generalmente de esta manera desprevenida. En general, tenemos la oportunidad de prevenir los conflictos normales que enfrentamos a diario, pero aquellos conflictos para los cuales no nos podemos preparar y que nos causan esta sensación de desamparo, otra palabra emocional, está esta inhabilidad de reaccionar esencialmente crean un choque de pánico. El pánico es el miedo multiplicado. Estos conflictos los denominamos conflictos biológicos. Entonces, hasta el propio Hammer utiliza en su discurso, palabras donde, donde, donde se ve que la emoción es la base de cualquier conflicto. Entonces, mmm, se me escapa bastante mmm, cuál es el motivo de esta, de esta pelea o de este no saber exactamente qué problema es el que tienen, porque... Mmm, ¿Qué tenemos que hacer entonces? Eh, mantenernos, en, entre comillas, en el castigo divino. Si has tenido cinco años un conflicto, tienes que tener cinco años para recuperarte. O sea, es como, como cargar una culpa. Realmente es como el castigo divino. ¿Has hecho esto? Pues te toca esto. Pues nuestra experiencia, o por lo menos la mía, me ha demostrado que eso no es cierto. Yo tuve hipotiroidismo. Me costó bastante terapias salir de, de esa situación. De hecho, estoy sanada. Y mi hermana... Con una sola sesión, hipertiroidismo y se sanó. Entonces, depende de la persona, depende de la situación, depende de, de, mil, de mil cosas. Ese es un punto clave, el tema de leyes férreas. Por lo tanto, todo tiene que ser de esa manera estricta. Y eso lo vemos nosotros en terapia, que, que no encaja es lo que estás diciendo. Una persona ha podido tener una enfermedad en fase de conflicto, porque sabemos lo que son las fases de conflicto, la fase de sanación, y qué enfermedad se presenta en fase de conflicto y cuál en fase de sanación. Eso se sabe. Bien, pues si la persona se ha tirado cinco años en fase de conflicto, tú empiezas el tratamiento y de repente ya no tiene ningún síntoma, y al cabo de tres meses, oye, pues ahí ha pasado algo, porque si no debería ser cinco años de fase de sanación. Bien, ¿cómo explicamos eso? Entonces, hombre, nosotros durante la terapia lo podemos ir entendiendo, porque durante la terapia cuando activas un conflicto emocional y liberas esa emoción, de repente la persona ve, ¡ay, tengo un montón de calor! ¿Bien? También aparece una nueva sensación, trabajas sobre esa nueva sensación, se libera y de repente la persona te dice, ¡uy, qué mareo! Oh, ¡uy, noto que se me presiona la cabeza! Continúas con ese proceso de liberación y de repente ya la persona está bien. Eso son las tres fases dentro de Bien. la fase de reparación. Fase caliente, Bien. la crisis épica y luego tenemos la circunstancia. Lo vemos directamente dentro de una sesión y de una manera muy rápida. ¿Y por qué lo vemos tan rápido? Porque nosotros vamos desmenuzando el conflicto. No accedemos al conflicto completamente, que eso también puede ser otro tema. ¿no? Cuando... En biodescodificación, bio neuromoción o en las otras hablan de activar el resentir, es como lanzarte a la piscina y activar todas las emociones asociadas al conflicto, que son un montón. Si se van liberando una a una, ¿bien? vas viendo las fases para cada una de esas emociones, son suaves y al final ves un proceso de sanación muy rápido. Efectivamente, yo por mi experiencia tengo casos de ese tipo, una, una, una chica que tenía ataques de epilepsia y, y cuando intentaba entrar a, al conflicto tenía que ir muy despacito, primero ver cómo se sentía su cuerpo porque en cuanto ella notaba que íbamos a entrar al conflicto donde tenía miedo, eh, le entraba el mareo directamente, ese mareo previo a desmayarse en un ataque de epilepsia, o sea, eh, si se le activaba mucho el conflicto, Podría perder la conciencia simplemente por, por, por no entrar en ese conflicto, entonces en ese caso tienes que entrar muy despacito, ir quitando capas, ir quitando capas poco a poco, hasta que la persona se siente segura y entra y ve que no hay nada. Y hay otras personas, como yo, <risa> que entran a saco con el conflicto y se carga con todas las emociones. No pasa nada, cada persona es un bueno. Entonces yo creo que eh, sí es verdad que la nueva medicina germánica dice una cosa que, en la que yo estoy de acuerdo, cada persona es diferente. Y cada persona lo vive a su manera. Y un mismo conflicto con las mismas características y, y con la misma intensidad, dos personas lo pueden somatizar de forma diferente o simplemente ni siquiera somatizarlo. Simplemente ni le afecta siquiera. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y no ser férreo. Otro ejemplo que tengo yo es de un paciente que tuve que estaba diagnosticado con cáncer de, de garganta y entonces... Su pronóstico iba a ser que la semana siguiente le hacían el, eh, las pruebas para estirpar completamente el esófago y, y tendría que alimentarse directamente por el estómago. Pues hicimos tres sesiones en una semana bien, y cuando hicieron las pruebas no había nada ya. Claro, ¿cuál es la, la respuesta? Error de diagnóstico. ¿Por qué? Y, y eso no me lo puede decir un médico alópata y uno de la nueva medicina germánica. Tiene que ser error de diagnóstico, porque si mi ley férrea dice que el tiempo que ha tardado en desarrollarse el tumor es el tiempo que necesitan luego las bacterias y todos los microorganismos para eliminar esa masa tumoral, ¿bien? además tiene que haber eh, fiebre y tiene que haber inflamación porque todo eso es parte de ese proceso de sanación, pues en este caso no se dio. Porque el hombre estaba en el hospital, además. ¿bien? Y estaba perfectamente. Pasó esa semana y suspendieron todos los tratamientos y salió del hospital. Entonces, cuando tienes este tipo de experiencias, pues te das cuenta de que las cosas pueden funcionar de una manera diferente. ¿bien? Que, que esas le leyes férreas no son tan férreas. Que nuestra conciencia nos da un poder tremendo sobre el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y nuestra conciencia es biológica. Que no estamos haciendo separación, que no nos estamos yendo un dualismo. Esa es otra de las usaciones que se le hacen, ¿no? No, no, si todo es material, todo lo puedes eh, explicar desde el cuerpo. No necesitas eh, recurrir a otros elementos. También eh, la, la medicina eh, habitual o la medicina alopática normalmente mm, hace diferenciación, por eso hay tantas especialidades. El cardiólogo, el otorrino, el oftalmólogo, cada uno tiene su, su parcela. Y es como, yo solamente voy a tratar, por ejemplo, los ojos del oftalmólogo sin pensar que puede ser cualquier, que puede estar afectando otro tipo de órganos también, porque la emoción afecta a todo el cuerpo. Entonces... La nueva medicina germánica yo creo que está pecando también de eso, o sea, tenemos que vernos como algo, como un todo, o sea, no somos solo cuerpos, somos mente, somos espíritus, somos alma, como cada uno quiera llamarle, somos mucho más que un trozo de carne, y somos mucho más que un cerebro o que una mente, entonces, somos un todo, y como un todo funcionamos, entonces, eh, pensar que, eh, el, que si hay un conflicto que ya ha durado cinco años, tiene cinco años para sanarlo, eso es limitarnos, limitarnos y ponernos las mismas barreras que se nos ha puesto siempre desde la medicina tradicional. Entonces, yo creo que hay que, que probar, vamos a probar. Estamos con, esta, con estas técnicas, con esta nueva información que nos dejó Hamer, maravilloso Hamer, eh, estamos en pañales, estamos empezando todavía, creo que hay un campo inmenso ahí, es que yo cuando visualizo algo así me veo... Eh, como en el Gran Cañón del Colorado, o sea, en una montañita ahí mirando todas las posibilidades que se pueden dar. Entonces, pues exploremos, hagamos prácticas, ve, veamos qué podemos sacar de aquí sin centrarnos en, en una pequeña parcelita que al final lo que nos va a llevar es al mismo sitio de siempre, a no, yo tengo la verdad absoluta y lo que dicen los demás no es cierto. Pues yo creo que nadie tiene la verdad absoluta además. Es muy aburrido tener la verdad absoluta. Hay que, hay que buscar a ver cuántas verdades absolutas puede haber. Ninguna, creo yo, al final. Sí, incluso, pues hasta podemos encontrar ejemplos como el que has citado antes, leyendo a Hammer, de cosas raras dentro de sus mismas explicaciones. Por ejemplo, eh, la fase de reparación o fase de, re de sanación, hay ocasiones que no es sanación. En esa fase se está asentando el, la adaptación biológica que ha realizado el cerebro. Luego, no es una reparación, no estás volviendo al estado anterior. Bien, el ejemplo más claro es cuando te hablaban de los ciervos de la, berrea, en la Bien, Dos ciervos combaten, uno pierde, entonces se tiene ese conflicto de no soy lo suficientemente válido, hace una osteoporosis y luego se forma el tumor para que los huesos sean más densos. Eso no es una reparación, eso es una adaptación biológica para resolver el conflicto que me voy a volver a encontrar. Luego no está resolviendo conflicto ninguno. Y ahí incluso hasta podemos citar a Hammer. Hammer jamás resolvió su conflicto con la autoridad y entonces le estaban atacando continuamente y duró toda su vida. Bien, luego para mí una sanación es la eliminación de ese conflicto. Yo ya no me estoy peleando con el otro. Yo ya no tengo que demostrar nada, no tengo que volver a la berrea. ¿Bien? Ahí es cuando sales del conflicto y trasciendes ese programa biológico que tú traías. Que puede ser biológico, en el modo de tus antepasados, o biológico, incluso del que ha aprendido tu cuerpo. ¿Bien? ¿Qué pasaría si nuestra conciencia nos permite cambiar el funcionamiento de nuestro cuerpo? ¿Qué pasaría si le hacemos creer que no tiene que vivir 80 años, sino que puede vivir 200? No hay nada biológicamente en nuestro cuerpo que marque una fecha de fin. ¿Por qué nos morimos? Porque es una solución biológica a un conflicto que es el no puedo más. No veo más salida en esta vida. Todo es igual ya para mí. Ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Eso es un conflicto biológico. Tu salida es la muerte. Pues si resuelves ese conflicto biológico, ya lo mismo no te tienes que morir. Bien. O sea que tenemos muchísimas opciones siempre que nos abramos a contemplar los hechos de una manera más amplia. ¿Era Descartes el que decía solo sé que no sé nada? No sé quién era. Sócrates. Pues Sócrates. Pues Sócrates. Solo sé que no sé nada. Si partimos de ahí podemos... Eh, además, eso es partir de la nada. Es lo ideal. Vamos a partir de la nada. A partir de ahí está todo. Entonces... Limitarnos como hemos hecho siempre, yo creo que, que no es buena idea eh, y creo que sería bueno partir de solo sé que no sé nada. Muy bien, pues creo que lo podemos dejar en este punto y no alargarlo mucho más porque en el fondo lo importante es ese enfoque abierto. Es decir, pues cada día puedo aprender cosas nuevas y lo puedo integrar si me permito cambiar me permito mmm, maravillarme con la naturaleza que tengo a mi alrededor que me está mostrando todo lo que no sé entonces mmm, pretender que ya ha llegado al límite del conocimiento pues lo que me está haciendo es que me pierda muchísimas posibilidades y maravillas ¿no? exactamente. exactamente exactamente además eh, va, vamos a ver si ese niño que, que está por ahí dentro de nosotros, que, que se curiosea ante todo, vamos a dejarlo que curiosee, que juegue, que, que vea qué es lo que hay ahí. Y vamos a darnos la posibilidad de, de averiguar millones de cosas, ya se verá. Pues muchísimas gracias por haber compartido este tiempo, Rosy. Gracias a ti, Paco, y gracias a todos por, por escucharnos. Y un abrazo a todos los que nos están viendo y nos vemos en el próximo vídeo.